Hola gente del mundo, bienvenidos a otro tutorial, soy Iki y les voy a mostrar algo muy muy breve, muy rápido. Cómo cambiar el fondo en el que se limpia la pantalla. Básicamente fíjate que tiene un fondo gris, en este caso el background, ok? Si no quiero poner una imagen, no quiero nada, simplemente quiero cambiar el color de fondo. ¿Cómo hago? Re simple. Este fondo, más que nada te lo digo como una sugerencia o como un comentario extra. Se llama, es el depth clear, básicamente es el color que usa para limpiar la imagen, eh, el programa. Bueno, vamos acá Proyecto, Ajuste de Proyecto. Vamos a desplazarlos hasta abajo, Environment. Ok, y fíjate que dice Default Clear Color, color en que limpia la pantalla, o sea, el que limpia el fondo. Y acá puedo elegir el color que a mí me dé la gana, fíjate. Esto es muy importante porque realmente cuando estás empezando un proyecto o algo, te va a dar otro, otra onda totalmente distinta. Mira, ves, ya tenés Parece un poco más pro esto. Fíjate qué simple, qué cosa tan simple que cambiamos y qué efecto tan copado que generamos. Así que, bueno, gente del mundo, tutorial simple. Espero que te haya gustado. Compartir, suscribirte, dale me gusta y nos sintonizamos en la próxima.